Hola, María Laura Vitale. Este es un video para mis suscriptores de YouTube del canal malivitale.com sobre la ley de desdoblamiento del tiempo. Y los quiero invitar a una presentación que vamos a dar con el doctor Roberto Vitale por la repercusión que tuvo el video anterior entre los suscriptores que dimos en julio, está subido en julio del 2015 en este canal sobre el tema de la alimentación consciente y cambio de hábitos de vida y la ley de desdoblamiento del tiempo el doctor Vital es especialista en, en nutrición y en eh, medicina ayurveda y va a hablar sobre cómo tener una alimentación eh, más consciente y cómo cambiar los hábitos para ello yo les voy a hablar del desdoblamiento del tiempo en relación a este tema eh, y cómo Puede contribuir nuestro doble energético o doble cuántico para tener un cuerpo más equilibrado y más balanceado. Esto surgió a partir de personas que me preguntaban acerca de los cambios en el peso, o el exceso de peso, o problemas con dietas y bueno, cómo podemos desde el desdoblamiento del tiempo y el doble cuántico abordar esto. Así que los invito, eh, los datos los pueden ver en el flyer que va a aparecer en este video o pueden eh, entrar en mi página web malivitale.com en sesiones y allí entrar en la parte de eventos. Va a ser cerquita de 202 y ruta 8, así que quedan invitados y me despido hasta el próximo video.